¿El señor de dónde viene? De Bello, señora agente. De Bello. Hágame el favor y descienda el vehículo. Sí, señor, con mucho gusto. De Bello, del municipio de la gente pujante, de la gente emprendedora, de la gente humilde, de la tierra, de los artistas. De la tierra donde la gente cada día se levanta con un sueño por cumplir Recuerda que bello sos vos Bello somos todos Bello es luz Bello es un sol Bello es paz Bello es amor Bello es luz Bello sos vos